En mi comunidad de Nuevo Chimbote, el mar está contaminado de basura, ya que está perjudicando para el medio ambiente, ya que nos hacen daño para nuestra salud y también los animales. Por eso decidimos tomar acciones para así tomar conciencia y así poder tener arte para un mejor planeta. La basura que botan las personas está causando mucha contaminación en el mar. Claro, esto ya debe determinar por que nuestro planeta está muy afectado con mucha contaminación tanto como a las personas y seres vivos. Por eso debemos de ya no seguir botando basura, debemos de saber cómo seleccionar la basura. ¿Qué te parece si vamos a limpiar nuestra comunidad dando el ejemplo? Sí, vamos. Entonces así fue como estos niños limpiaron la comunidad dando el ejemplo. Ahora te digo que debes cuidar tu planeta ya que el medio ambiente es igual a vida. Gracias.